Pues sí, yo iba saliendo de mi trabajo cuando iba bajando por cerca de un colmado y no me recuerdo el nombre del colmado ellos me frenan y me dijeron pasarme el motor yo le pasé el motor y me llevan la cantera el motor y que mi peso? esta mañana no lo sé decir porque no andaba con hora arriba no sé decir no sé el nombre del sector por dónde iba. Que están en el los dos? Sí. ¿Y se dispararon? Sí. ¿Cuánto te dieron? Me dieron un pie y el que iba manejando me dio una galleta. ¿No pudiste ver la cara a ellos? Sí. Lo ves, sí. ¿A qué tú te crees? Yo trabajo en el ayuntamiento. ¿Qué persigue entonces ahora, la policía, la fiscalía, la justicia? No, que se haga justicia, que traten de hallarlo para que se resuelva lo. ¿Qué ahí está ahí está ahí está ahí